Señores, vamos ya con el, el tema contenido. principal, el contenido ya de lleno de este programa. Mm -hmm. Miren esto. Está bonita esa camisa. Gracias. No, gracias. yo lo halago porque aquí hay muchachos que tienen miedo de decir que la... No, gracias. A mí me encanta voy... también. Sí, le queda muy bien, Villalona. Es... Eh, el presidente de los taxis por plataformas de redes sociales, o sea, de aplicaciones, considera es que el acuerdo eso también? es una trampa. No, aquí. Sí, aquí mm. vamos a tener que hacer algo, con esto. Sí, el presidente de la Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones, las ADOCAPS o Dalis Vega, aseguró que no ha habido ningún acuerdo entre taxistas tradicionales y de plataformas, como se ha anunciado en horas tempranas de el, el ayer martes. Sostuvo que dentro del acuerdo que se ha planteado y que catalogó como un problema, la distancia de un kilómetro que impide a los taxistas de plataforma ingresar a los hoteles aún continúa y solo los tradicionales pueden hacer acceder al complejo turístico. He entrevistado en el programa más cerca, de a nivel carrosario, Franco Macorizana, que se transmite por la emisora 88.5 y YouTube, Vega añadió que en el convenio aún no se firma, lo que creará problemas y confusión. Vamos a escuchar ahí lo que dice Odalis Vega. Entonces, eh, ayer martes 24 de noviembre, el ministro de Turismo, David Collado, anunció que llegaron a un acuerdo con el sindicato de taxistas de la zona este del país y los Uber, con el que pondría fin al conflicto que mantienen los trabajadores de ambas entidades. Collado dijo que los taxistas se afiliarán a Uber y que, pues como parte del convenio, 4,500 taxistas van a formar parte de esa plataforma en el este y los demás polos turísticos del país. Bueno. Señores, a los que yo veo, David Collado debe intervenir rápido antes que pase lo peor. Porque so, eh, a, a lo que se ve son personas brutas. Brutas que no entienden que todo el mundo tiene derecho a, a usted buscarse el moro de manera honradamente, no abusando. Que por eso es el problema. ¿Eh? Por eso es el problema. Porque los taxistas cobran muchísimo dinero Y el Uber te marca en tu teléfono Lo que tú tienes que pagar Y te pone el, el trato de, de, del chofer Y usted lo califica por ahí Que es más seguro Y tiene un GPS Que no es de boca Que usted va a decir dos mil pesos Sí, porque abusan Ese es el claro, problema Que abusan que abusa. los taxistas Entonces deben corregir eso atención también Collado Para que el turismo no coja miedo Porque le, le, le atraviesan los carros Y, le, y lo apean Claro una falta de respeto ya. Y un abuso, es un abuso. Mira. Esa que me han visto un carro, ¿y por qué? Mira, este hombre, Odalis Vega, ¿verdad? Vamos a ver si nos ponen ahí la imagen. Miren, este hombre es periodista. Estuvo con el noticiero del Canal 11. Después fue alcalde del municipio de Atomayor. Ahí vimos una imagen de, mírenlo ahí, diciendo Odalis Vega, alcalde municipal. Y de ahí terminó su periodo. Y se convirtió en taxista de Uber por lo que parece parece ser. Y ahora es presidente de esta asociación. Aquí hay asociaciones para todo. Hasta Asocia para los tigres <ríe> Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones, AdoCaps. A mí me encanta este país, de verdad que sí. <ríe> Miren, el Intran y también, yo tengo que responsabilizar también a David Collado y por extensión al propio gobierno no ha hecho bien esta, eh, la gestión de esta crisis que se ha creado entre los taxistas y los Uber. Porque primero, conciliaciones, no se ponen de acuerdo, después viene, ah, que lo vamos a alejar un metro de los hoteles, se lo alejan un metro de los hoteles y como quiera siguen los problemas. Y tenemos ahí a un director nacional del Intran, que está siendo acusado de favorecer los intereses de un grupo determinado de los transportistas de este país, entiéndase eh, del transporte de concho y de los taxistas. Lo han hecho mal, esta gestión, la han hecho muy mal y esto nos, va a, nos está afectando. Y si esto empeora, nos va a dar un golpe muy duro al turismo. Nosotros hablamos aquí en este programa. Claro, es que se, se debe hacer. ¿Y por qué hay que de tanta larga también a esto? Nosotros, uh -huh. Buscando un contratiempo, que un Uber de eso, buscando su peso y vengan los salvajes a esta porque yo voy de parte del Uber. Claro. Yo voy de parte del Uber. Porque el Uber es más barato, más confiable. Y usted va seguro. Te va seguro. Usted, si se puso de fresco. El chofer, usted lo da ahí mismo. La estrella de una vez. estrella. Un una Y lo reporta directamente lo reporta. a la compañía. Claro, así es. Entonces, Entonces la... como de, nos decíamos aquí, va a llegar un momento en el que algún turista, Dios libre, va a salir afectado por eso. Y cuando eso pase, eso va a pasar hasta en el Canal de la Mona. Y eso nos va a debilitar el turismo. Acuérdense lo que pasó en el 2019, ¿verdad? En el 2019 fue lo que ocurrió con esto, de estos casos de fallecidos de turistas aquí en la República Dominicana por X razón eh, claro, hubo casos que se desmintieron, pero bueno, el caso de una de un joven venezolano que le dieron una mamá Juana y está, yo no, no sé cómo está la situación de salud de él ahora, pero le estaba en una situación qué? de mam, una mamá Juana que le dieron bueno, óyeme, ¿qué fue lo que le echaron? Un, óyeme, per, y estaban, bueno. óyeme él, <risa> pa, no, ten, no tenía no tenía músculo Oye, una situación terrible, y, y eso fue en 2019. Entonces, vamos a arriesgar de nuevo el turismo dominicano, que es una de las principales eh, fuentes de ingreso, de dinero de este país, porque un grupo de taxistas no quiere, que una, no quiere competencia, quieren manejar todos ellos. Ah, y entonces, imponerle un, una tarifa abusiva y excesiva, no solo a los turistas estadounidenses y extranjeros que vienen, al propio turista dominicano, que hace un gran esfuerzo y hace grandes sacrificios para darse ese lujo de ella puerto, a Punta Cana, o a, o a Bávaro, o a la Romana. Entonces, conchale, el gobierno que se ponga en función, que ya deje eso Collado, esos collado, la Collado, collado. Bueno, el director la tarcita de no puede tener bueno, esa ah, Dios, ¿qué es esto? No, deben ponerse la pila. Con eso, tarcita, ponerlo en orden. Y que tirándole el carro arriba, los UV, andando con pasajeros. Y los pasajeros asustados a ver si ellos mismos graban, no, así, no. No, no y, puede, como, y como no, decimos, tienen, o sea... Tienen que poner un orden. Y como decimos, o sea, ya está saliendo en páginas de, de turismo, ¿verdad?, de, de recomendaciones de hoteles, uh -huh. eh, que están dándole recomendaciones y advertencias a los turistas que vienen aquí, advertencias a los que vienen para, para que tengan cuidado con esos taxistas, porque ya es, eh, eh, es algo increíble. O sea, y eso nos está haciendo daño. Y no, lo están viendo, está porque eso se hace viral. Cada video se hace viral y no hacen nada. Tienen que. No, están haciendo los, los soldos. No, no, o sea, Cada no video es viral cuando hacen un show y nadie dice nada. Muy mal parado. Porque aquí hay personas que por página que conocen el, el país. Entonces, si ustedes ve, ven un libro así, y no vienen. todavía vi Collado, esos paños tibios. Usted tiene que poner mano dura o si no hable con el presidente, venga acá. Si tú no puedes hacer eso, eh, ¿ponga otra gente? Claro, de una vez, que lo despache. Hay que poner, hay que poner orden, porque que dime, tú no puedes estar como como perro por su casa. Entonces, haciendo lo que ellos quieran, entonces hay que poner un orden, porque que se pueden empantar a los turistas y recuerden que el turismo es una fuente de ingresos muy grande aquí en el país. Y, y muy buena. Y muy buena. Entonces, ¿cómo tú vas a tratar más a los turistas que vienen? Entonces, tienen que poner un orden y dejar, dejar esa... Está de mamita con los taxistas, que eso, eso no está bien, eso no está bien. No, no y yo saben, que lo iban a registrar, no dicen, y fue de boca para no. calmar a la gente en las redes. ese es el problema. ¿Cómo tú me vas a sacar, porque a ti te de tu gana sacarme de un carro? Y si a mí no me da la gana de y si ya, porque es que, eh, eh, es que son, estamos en un es régimen. ¿Es que tú crees que son mis pesos? Estamos en un régimen. ¿Tú crees que mis pesos que ellos cobran son cuatro mil, cinco mil pesos? No, yo sé... Que dominicanos quiere re... siempre dar palo y lo terminan. Yo vi en las redes sociales eh, en la comparación y yo vi que un taxista estaba cobrando casi 10 mil pesos para ir a la romana, un taxista, y los Uber solamente cobran como 180 dólares. Óyeme, abuso, 180 dólares, ¿cuántos están? ¿cuánto estamos hablando de 180 dólares? Son casi bueno, unos 8 mil, 7 mil pesos, o sea, son 3 mil pesos. Sí, son tres mil pesos menos. Que tú lo ves que tú lo ves nada, pero un ahorro. Pues son 3, oye, entonces. Ya los lo redondea, no, son 10. <risa> oye, que, que Me gusta el redondeo. ¿me no, puede? no, que son tigres. Son tigres, son vivos. Son tigres, <risa> entonces. Así <risa> no se puede, y no, no podemos maltratar. Lo que son los empleados del turismo y, y el turismo también. Muchas personas que vienen de esos países españoles, amables, de de esa isla por ahí que son personas que gastan mucho dinero aquí franceses, franceses y pero tampoco abusar pero tampoco abusar vamos a una pausa y retornamos en breve